Así ha estado mi día. Fui a prisión, perdí a la chica de mis sueños y me dieron una golpiza de lo lindo. Aún así, las cosas podrían estar mucho peor. Ah, lo olvidaba. Voy cayendo a mi muerte. Entonces no. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. you <laughs>